Ya se aburrieron de las críticas a los 30 frames por segundo de Redfall vamos a hablar ahora ya un poquito en serio bienvenidos vengadores y vengadoras a TociKinchanes, vamos a hablar un poquito en serio ya del tema de los videojuegos en general ¿vale? Eh, como intentan tapar una gran desgracia como lo que le ocurrió a Tortilla Squad, por cierto espero que su ordenador esté bien eh, pero si una persona con las mayores eh, cap capacidades eh, ¿cómo decirlo? con las mayores eh, requisitos con el ordenador completamente eh, dispuesto o sea deseoso de, de, de poder disfrutar de cualquier juego es más es capaz de disfrutar un flight simulator de disfrutar otros el God of War por ejemplo el, el, y que ahora se le achichare la placa gráfica a 90 100 grados que llegó incluso se ve en el vídeo que llega hasta 100 grados eh, va a pagar Sony Cualquier estropicio que haya ocurrido a todas las placas gráficas que hayan corrido ese juego en PC es justa la, la nota negativa que se le ha dado. Yo creo que sí, hombre. Evidentemente, si te vas a si te cargas mi, mi a ver, si te cargas mi ordenador, yo me cago en tus mmm, castas enteras, porque a lo mejor este este ordenador me ha costado. Mmm, 3.000 euros ¿eh? y la placa la placa gráfica es lo que puede haberme costado más puede haberme costado en, en, rondando a los 2.000 euros fácilmente o más o más y no estoy hablando en broma entonces que ahora intenten tapar eh, su basura con que el final fantasy 16 se ve peor o sea es horrible cómo se ve el final fantasy 16 pero qué pasa con vuestro de la software no ahora vamos a hablar del red Bull. yo lo comenté eh, creo que esta mañana precisamente nos no sé si esta mañana, yo estoy perdiendo ya la noción del tiempo, pero lo comenté, creo que a Crítico de vente que hizo un buen, un buen análisis de, de, de lo que está ocurriendo con el Redfall, creo que era con el Redfall, y yo digo una cosa... Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes que estáis en el Game Pass no vais a jugarlo el primer día? Os digan lo que os digan. Ya te puedo decir 30.000 veces que está mal que vaya a 30 frames por segundo. Coño, yo llevo un ordenador y hay gente con los ordenadores más potentes, como hemos visto, Tortilla Squad, al que casi se le quema a, a, a Pollo Ninja, casi se le, casi se le quema la, la placa gráfica. Pues vemos que la gente que trabaja para Sony ya da por perdido un poco o, o, o lo hace con muy malas ganas de, de dejar bien a la compañía, desde luego, ¿no? Porque la deja como el culo. En fin, lo que sí que es verdad es que eh, Redfall va a salir a 30 frames por segundo, muy bien. Eh, estamos aburridos de que para tapar vuestras vergüenzas, Final Fantasy XVI, que se ve mal, no lo siguiente. Que aquí lo vemos en el State of Play y os lo voy a poner ahora mismo. Yo creo, y por eso somos críticos con el Redfall, y hay personas que son críticas, eh, de las personas que son críticas, y hay personas que son críticas por ser críticas, porque ni van a tocar, ni van a jugar ese juego. O sea, son oportunistas, en este caso, de, para que utilizan, ya sabemos, la más mínima para echar mierda a Xbox. Bien, pero vamos a hablar eh, con criterio que hemos visto antes es el nuevo Final Fantasy 16 como veis ni es tan malo ni es tan bueno como para decir wow estamos a la siguiente generación os preguntaría lo mismo sobre todos los juegos pero en especial creo que en el Redfall eh, yo hablo por mí eh, eh, pero veo que no soy el único que cree que ya en el 2023 ya después de ya haber pasado ya dos años eh, ya lo de los 30 frames por segundo pues como que nunca, no podemos estar en esas. Y yo sé que todo el mundo va a jugar al Redfall el primer el día 1 en el Game Pass. Eh, ¿Le interese o no le interese el juego? Fijaos lo que os digo. Pero los que están criticando ahora mismo este juego, muchos de los que están criticando este juego, ni siquiera tienen la posibilidad de jugarlo. Lo están criticando para que no hablen de, de, de The Last of Youth. Que eso sí que para mí es una vergüenza, pero en mayúsculas. Eh, poner en peligro incluso tu computadora, tu ordenador, tu PC o como los queráis llamar eh, no debería de ser, y mucho menos en el 2023, como tampoco debería de ser que vaya a 30 fotogramas por segundo, porque eso son 30 fotogramas por segundo, debería de ir a 60, claro, este juego ya se había retrasado, vale, muy bien, me da igual pero lo hacéis, o si no... Eh en todo caso si me vais a vender un juego vendémelo en las condiciones a las que puede ir la consola que son mucho más que 60 frames por segundo incluso podría llegar a 120 así que qué hay qué problema hay para que no llegue a esos 120 en pleno 2023 ¿Eh? estamos en abril de 2023 no estamos en enero de 2023 y aún así tampoco eh, lo justifica hay otra cosa que me gustaría comentar el, el paso lógico a una siguiente generación sería que hubiera juegos que se utilizara las nuevas herramientas que ya han surgido a día de hoy y no juegos que se llevan preparando y que se llevan gestando desde hace 7 8 años y que ahora salen y, y saldrán muy bien se verán muy bien pero nunca llegarás a decir es la siguiente generación ni en xbox ni en playstation, bueno, PlayStation olvídate, pero en Xbox hasta que no empiecen a implementarse en los juegos, estas tecnologías, y hablo de de, de, de tecnologías muy tochas que, que pueden hacer físicas increíbles, las físicas que es una cosa que, que hemos perdido en, en el mundo de los videojuegos, algo a lo que no le hacemos ningún caso antes era súper importante las físicas, para que os hagáis una cuenta, para que os hagáis cuenta de lo que os estoy diciendo las físicas del 007, el Golden Eye, son increíbles. Las de Max Payne 1, 2, el 3, por supuesto, ya tira, ya tira más a la siguiente generación. Pero da la impresión de que en el tema de la física se lo curraban mucho más. Un Far Cry 2 no es lo mismo que un Far Cry 5 o un Far Cry 6. Os lo digo porque hace dos días me puse a dispararle a una rueda. No me preguntéis por qué me dio por disparar a una rueda en, en Yara. Pero quise ver qué es lo que pasaba, principalmente porque estaba utilizando el arma de fuego, que es una de mis armas favoritas, la pistola de fuego. Digo, no, la pistola de fuego, pero son balas, no atraviesan el, la llanta, no la explotan. Eso es una física. Tú estás disparando a una pared, mínimo tiene que dejar una huella. Eh, si disparas a una caja o a una bombilla, la tienes que destruir. Y lo mismo si le das un disparo a un televisor, eh, las físicas... van mucho más allá pero a día de hoy hay dos cosas en los videojuegos que han cambiado para mal. Una son las físicas que creo que va a recuperarse con las nuevas herramientas que hay. Pero eso lo veremos. Ya o sea, la siguiente generación, tened en cuenta que la vamos a ver en, en, en juegos nuevos, en juegos eh, que se están haciendo ahora y que saldrán cuando tengan que salir. Pero que ahora mismo no vamos a ver juegos que digas son la siguiente generación. Porque todos los juegos que estamos jugando hasta ahora, tanto los de Xbox como los de Nintendo como los de PlayStation, son juegos que se comenzaron a hacer hace años. Están diseñados de alguna manera para que lo soporte una PlayStation 4, lo soporte una Xbox One o lo soporte en una Xbox One ¿Ustedes creéis que el Redfall no puede ir a 30? ¡Claro que sí! que dentro de dos semanas te ponen un parche o una actualización y ya va a 60 o a 120, pues claro que sí, eso ya lo sé, la queja es que en pleno 2023 no te llegue a 60, te llegue a 30, eso es lo que no se puede permitir, la queja en la parte de Sony es que tú te compres un juego de Sony, supuestamente porque tiene, prestigia, eh, tiene prestigio perdón, eh, la marca y luego te jode un ordenador de 2500 euros, 3500 euros para arriba por un maldito juego, eso no se puede consentir luego aparte, el de de Sony, como siempre, de hacerse el longis, el también lo, han, lo están haciendo con las gafas virtuales. Eh, no hay manera de venderlas. No hay manera de venderlas. He visto a una persona a la que le iban a vender ya gafas virtuales desde la tienda, ¿eh? Desde la misma tienda de segunda mano, porque le daban mareo. O sea, todas las gafas dan mareo. O sea, es un problema muy gordo. No sé quién dijo... Ah, sí, el de Nintendo Puff. Fue el que dijo que, que esto de las gafas iba a ser un triunfo. Bueno, ya ya, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo. Veo a todo el mundo bus buscando a ver si puedo conseguir unas gafas ahí. Yo, todavía no ha llegado ni al número. O sea, se han vendido más Virtual Boy. La Virtual Boy eh, de Nintendo, para que se entienda, unas gafas virtuales eh, que creo que se vendieron 250.000 unidades o algo así. Eh, bueno, pues Sony todavía no ha llegado a a ese número, o sea, Virtual Boy ha superado a las VR2, no ha superado a las VR1, pero las VR1 ya venían poco, pues la gente pues estaba más interesada en ver qué es lo que ofrecía ¿no? yo creo que los que no se la hayan comprado han sido inteligentes y se hayan quedado con la, la, las VR1, han sido más inteligentes, porque ahora Sony pues tendrá que eh, adaptar los juegos para las VR1, ¿no? porque si no no habrá manera de que puedan jugarlo, creo yo o, o van a dejar eso así tal cual, como también me temo que va a pasar con el de las of del PC y digo todo esto porque se le exige a Microsoft cosas que antes no se le exigía, como como que saquen el juego este juego tiene que salir a vamos a ver eh, toda esta gente de dónde viene ah ya ya yo, yo sé de dónde viene porque los he visto en, en los grupos de Facebook porque esa es su manera en Twitter tienen una, una postura tienen un tienen un discurso anti Xbox, Antimonopolio y todo lo que quieran pero luego juegan a Xbox, es como Jiren Gamer, Jiren Gamer con esa cara de alelado, pues juega en una Xbox One a día de hoy, es que ni siquiera ha jugado una Playstation, nunca, también me llama la atención porque digo, bueno, entonces si no ha jugado nunca ¿para qué? ¿por qué se pone así con Playstation? pero bueno, por formar parte de algo, formar parte de un grupo lo que sea, etcétera pero hay que tener criterio y decir vamos a ver, esta máquina da problemas y esta tiene grandes capacidades en cuanto a juegos, las dos tienen grandes juegos, pero Xbox ahora tiene juegos nuevos que tienen que salir. Tercero, lo de la Next Gen, que no me lo vendan ni los de Xbox, ni los de Nintendo, ni los de Sony, hasta que yo no vea un juego que llega a esos estándares esos, esos eh, niveles de los que estaba yo comentando antes. En cuanto a realismo, fotorealismo, físicas increíbles, juegos realmente apasionantes, juegos que ahora, con las herramientas de ahora, las nuevas, o los nuevos motores, pues sí se puede dar ese salto generacional del que tanto se habla. Pero a día de hoy no hay ni un solo juego, ni siquiera el Jedi Survivor eh, ha llegado hasta ese punto. Y estoy totalmente seguro de que ese juego tiene ray tracing y tiene un montón de cosas que lo hacen Hermoso, mires por donde lo mire También es hermoso todos los juegos que he mencionado antes Lo que no es de recibo es que se ponga uh, a 30 frames por segundo de salida Eso no, eso ya no debería de suceder Eso es algo que Xbox debería de tomar en cuenta y que no vuelva a pasar Que no haya no haya crunch para que esto también suceda Es decir, queremos que haya 60 frames por segundo Pero tampoco queremos a gente uh, pegando latigazos a los programadores Ya sabéis, para que tengáis ustedes vuestro, vuestro juego que por cierto, hemos mmm, pasado de, de valorar, yo creo que no valoramos realmente los videojuegos como obras de arte, como un trabajo en conjunto que, que es muy difícil, que lleva muchos años y, y la gente se lo está tomando como una cosa que, que, que prácticamente lo, lo hacen en factorías y que lo hacen como, como los que hacen pan. Eso no es así. Y la gente que sabe más o menos pro, de, sobre programar eh, y sobre informática sabe que esto no es cierto, que esto requiere mucho tiempo, mucho talento, muchas horas y mucha gente también metida dentro de un si sí es un gran proyecto sobre todo así que vamos a dejar de, de, de molestar a siempre a los programadores a echarle la culpa a los programadores y no echarle las culpas cuando realmente hacen las cosas mal porque cuando los programadores desde la of Youth hicieron lo que hicieron no hicieron nada por arreglarlo podían haber cargado todas las computadoras que hubieran jugado ese juego las críticas negativas van increciendo <coughs> Y todo esto por una mamarrachada que han hecho de que no, no lo han porteado bien. No, hay muchos que dicen que es un boicot, incluso, que es un boicot contra, contra los, el PC, digamos. Me parece mmm, algo un poco absurdo. No, no creo que eh, hasta ese punto eh, Sony quiera inmolarse y quedar como el culo delante de todo el mundo, sino que... Yo creo que son los propios programadores que ya no ven eh, Que no quieren programar Esto hay, hay mucha gente que no lo sabe Pero hay muchos programadores que se han largado de Sony Que no quieren programar para Sony Pero para Microsoft sí ¿Y por qué no quieren programar para Sony? Las condiciones de trabajo mmm, También el dinero, Entonces empiezan a tener problemas con los ports, los, para portear juegos. Empiezan a tener problemas con ese tipo de cosas. Porque no tuvo problemas con el God of War, o con el Horizon. No tuvieron problemas porque más o menos lograron sacar el, el juego. Pero aquí han tirado por el crunch, hacer las cosas mal, y han dicho los programadores o los que le hayan tocado hacer esta mirria, han dicho, ah sí, bueno, pues ahora... Vamos a hacer esto de esta pues sí, sí, y creo que así no pasará nada. Esperemos que no pase nada. Si no, tampoco cobro tanto. Es así la cosa. Pero alguien debería de responder en el caso de, de la Sony y en el caso de Redfall, eh, Bethesda debería de decir: oye, el juego se retrasa otro mes porque tiene que llegar a 60 frames por segundo. Ya está. Lo siento pide disculpas por por haber hecho unas expectativas y, y también pedirles que se dejen de expectativas, que una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad. Una cosa es cuando tú crees que vas a presentar el trabajo y otra cuando lo presentas realmente. Porque Sony puede que te diga, presenta el trabajo, pero si todavía no lo tengo terminado, que lo presentes y te sale como te sale. Y en otros momentos le puedes decir a esa desarrolladora, oye, el juego está bien, pero ponmelo mejor. Porque la gente de Xbox, aunque no, no os lo creáis, pero la gente de Xbox, que viene, mucha gente viene de PC, eh, lo que son muy cibaritas y le gusta eh, realmente la calidad. No les basta simplemente que tú les digas esto va no no no no esto me, va, me, me tiene que ir a bien de hecho nadie puede decir a día de hoy con ningún juego eh, ni con el sistema de suscripción tampoco que viene eh, incluido en el Windows 10 en el Windows 11 o en el Windows 12 cuando venga de que el Game Pass no va bien en, el, en, en un PC se puede jugar mediante a la nube a juegos que en otras circunstancias no podrías jugarlos pues lo estás jugando desde una nube en fin, es un mundo diferente a Sony lo que se le ha pedido es algo que en teoría es sencillo portear un juego a PC no destruir todos los PCs del mundo no destruir todos los ordenadores en fin, no sé lo que pensáis ustedes pero esta es mi opinión Redfall debería de haber estado, debería de estar a 60 frames por segundo debería de cumplir un estándar de, de, uh, de calidad que, que debería de tener ya todos los juegos tanto de Sony como de Microsoft como de Nintendo en pleno 2023 ya deberían de ser mucho mejores de verse mucho mejor y sobre todo en estas consolas que dicen que son las nuevas generaciones de microsoft me lo creo pero hace falta que los creadores de videojuegos empiecen a utilizar esas herramientas nuevas y esas nuevas formas para hacer videojuegos para darle verdadera vida a esa consola. Xbox va a dar mucho que hablar en los años venideros y eso es algo que no nos podemos perder y que vamos a estar muy atentos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros etcétera, etcétera, y sobre todo dejad en la caja de comentarios que eso, qué os ha parecido eh, lo, que ha pasado, lo que le ha pasado a Tortilla Squad, eh, lo que ha pasado con lo que va a pasar con Redfall, que al final igualmente lo vamos a jugar todos, o sea que, en fin, yo sí soy muy sibarita, a mí me gustaría jugarlo no a 60, a 120 frames por segundo o sea, lo mejor, no cualquier cosa nos vemos amigos, hasta la próxima besos y abrazos a todos